Desde la Facultad, como Tutores Pares, vamos a estar para acompañarte. Te esperamos todos los días de 9 a 22 horas en el aula B09 en la sala de profesores. O escribinos a tutorespares.feseco.uner.edu.ar Te vamos a ayudar, acercate, te estamos esperando.